¿Quieres romper con los mitos asociados a la preparación? Accede Cruz cruzrojapr.net para conocer las realidades sobre la preparación ante desastres. Prepárate hoy. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR TV San Juan, WIPM TV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. ¡Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica! Muy buenas noches, familia. Nuevamente con ustedes, deseando que estén muy bien. Les saluda Yanira Blanco. Gracias por sintonizar hoy martes 16 de agosto. Estamos listos, seguro que sí, señores, para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4 nocturnos que serán certificados por nuestro auditor. Ricardo Carmona, de la firma Aquino de Córdoba, Alfaro Company y supervisado por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Bueno, mañana miércoles, señores, el Powerball. 66 millones. La pregunta es, ¿usted ya jugó? ¿Tiene oportunidad todavía para también jugar Lotocash? que subió a 620 mil dólares, que esta te la llevas en un solo pago, al igual que la doble revancha, pídela también, que subió a 320 mil dólares. Bueno, ya usted tiene la aplicación de la lotería electrónica, si la tiene excelente, debe de actualizarla para que usted pueda participar en diferentes sorteos y promociones que tenemos como el verano eléctrico que está maravilloso y si no ha creado su cuenta es bien fácil así que no esperé más además juega los instantáneos de nosotros la lotería electrónica gana con el verano eléctrico de lotería electrónica regalando 100 mil dólares en premios de alto voltaje podrías ganar un premio de 30 mil dólares cash, bicicletas y scooters eléctricas baterías solares inverter y placas solares portátiles y muchos premios más, juega 5 dólares más en Lotería Electrónica y envía tu cupón de participación o el equivalente a cinco dólares en cartones de instantáneos no premiados a esta dirección. Juega para que te pegues y recárgate con el verano eléctrico de Lotería Electrónica. Así es, señores, pasamos al pegado. Mucha suerte con el pegado de esta noche. Adelante. Primer número del pegado es el número 6. Número 5. Número ganador del Pega 2 en la noche de hoy es el 6565. 65 Pasamos ahora al Pega 3. Mucha suerte en el Pega 3 de esta noche. Adelante. Primer número del Pega 3 es el número 7. Siete. Siete, siguiente número es el número 5. Número 5. Último número es el número Señores, número 7, número ganador del Pega 3 en la noche de hoy es el 757-757. Siete, siete, Pasamos ahora al Pega 4. Mucha suerte en el Pega 4, Telefacidad de esta noche. Adelante. Primer número del Pega 4, número 5. Cinco. cinco siguiente número es el número... Uno. Número 1, uno, siguiente número del Pega 4 esta noche, señores. Número 8. 8, último número. Es el número 8. Es el número 8. Número ganador del Pega 4 en la noche de hoy. Es el 5188-5188. Y, y, y muchísimas felicidades hoy a esos ganadores de los soltos de la noche de hoy. Para más información, entra a nuestra página oficial de Internet. Ahí está, loteriasdepuertorico.pr.gov. Gracias por sintonizar. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Excelente noche y sobre todo para ustedes, mucha salud. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. ...de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Hoy en Noticias 360. Gobernador anuncia alianza público-privada para reparar, mantener y operar los terminales de cruceros en San Juan. Municipio de San Juan inaugura el primer laboratorio clínico municipal especializado en VIH-SIDA. En temas de salud, aprueban en Estados Unidos la venta de prótesis auditivas sin prescripción médica. Amanda Serrano anuncia su próximo combate. Los detalles en el segmento deportivo. Esto y más a continuación en esta edición que comienza ahora. El gobierno anunció hoy una alianza público-privada para los puertos de cruceros en San Juan. La nueva empresa, San Juan Cruise Port, es una subsidiaria de una de las empresas más grandes en manejo de puertos de este tipo. Global Ports Holding tendrá el manejo exclusivo por 30 años y hará una inversión de sobre 625 millones de dólares. Mayra Acevedo tiene los detalles. Los terminales de cruceros en la Bahía de San Juan, incluyendo los muelles panamericanos, pasarán a ser administrados y mantenidos por la empresa de recién creación.